Ok, Está, los exámenes yo los dividí en dos grupos, en dos partes, ya que eh, es muy extenso, pero eh, debido a la situación, pues voy a darle más o menos la primera parte y las dos, y voy a practicar con la primera parte de cómo transferir un examen, que ya todo el mundo tenemos los exámenes en Word, ¿verdad?, para reproducirlo. ¿no? ¿Y cómo ponerlos entonces en Moodle? Así que todas estas son las alternativas que tenemos de exámenes, que son bastantes. En esta primera parte voy la opción múltiple, y verdadero y falso, que es lo mismo que opción múltiple. ¿Okay? Están aquí. Fíjense que cada pregunta tiene un simbolito, que cuando vamos a ir al banco de preguntas, que más adelante vamos a ir, esto identifica qué tipo de pregunta es. Miren, el cuestionario eh, es para poner los exámenes, ¿verdad? Como que no tiene relación, pero si lo ponen en inglés sale al principio, eh, uh -huh. en español el cuestionario, que es para los exámenes. Para bregar con la gestión para el curso, tenemos que, este primer icon es donde nos permite ir a este menú. Tenemos las actividades, tenemos los bancos de preguntas, que es donde vamos a trabajar, tenemos la configuración del curso <coughs> y el enlace del usuario. Eh, aprovecho el especial para cuando eh, recuerden que una vez usted comienza el semestre, se hace la matrícula, automáticamente Moodle va a generar, los saca de va a generar su curso y matricula a todos los estudiantes automáticamente. Los cursos están disponibles, pero no se van a visualizar. Hasta en tanto, usted le dé a editar configuración y pongo el curso visible. ¿Okay? Esto es para que el estudiante no, no se vuelva loco o ve todo un paquete de cursos y usted no, nunca lo va a usar. Pues el, el estudiante no lo va a ver hasta que usted lo active. Vamos a agregar entonces con el banco de preguntas que es donde se importan o se ponen los exámenes. Este sería banco de preguntas. Tenemos las preguntas, tenemos las categorías, que voy a explicar que las categorías aquí se importan y se exportan. Las categorías es súper importante. porque es importante? Porque si usted no crea categorías y usted importa, vamos a suponer cinco exámenes, le va a aparecer ese zafacón de preguntas. Todas juntitas ahí, ¿verdad? Y si no las categoriza, no las pon, no las separa, pues después para usted se le va a hacer bien difícil. Además de que si usted en algún momento quiere hacer un examen final y usted la tiene por categoría, usted le puede decir en ese examen final, dame del capítulo 1 cinco preguntas al azar, del capítulo 2 dame dos preguntas al azar, del capítulo 3 dame 10 preguntas al azar. Y así construye un examen nuevo para cada estudiante. Esa es la ventaja de tener las categorías, además de que usted va a estar eh, bien organizado, ¿verdad? Tenemos emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, eh, calculada, calculado opción múltiple y dos o tres. Vamos a ver. Ya esto lo vieron anteriormente, que es en el mismo lugar. Vieron la gestión del curso, el banco de preguntas. Las categorías ya la vimos, así que le expliqué más o menos cómo eran las categorías, <coughs> pero vamos a ver el emparejamiento, ¿verdad? Eh, eh, seleccione emparejamiento y esto es bien sencillo porque estamos acostumbrados a hacerlo. Usted crea, eh, tiene la premisa y tiene al otro lado donde el estudiante va a seleccionar pues, la alternativa correcta. Cabe señalar que si Moodle le pone aquí 1, usted tiene que cambiarlo a la cantidad de alternativas que tiene para que no vea todo este ejercicio como una sola respuesta, una sola puntuación, sino que creo que ya la, lo arreglaron porque dice puntúa como 10. Si acaso tiene uno, usted debe observar que si tiene las 10 preguntas, porque tenga 10 respuesta corta, pues, ¿cuál es la macota de galorina? Pues, respuesta corta. Ahí está. Una respuesta numérica. Lo mismo que una respuesta corta, lo único que va a tener una respuesta que es completamente numérica. Tipo ensayo, pues, sale una ventana donde el estudiante aquí, pues, va a desarrollar el ensayo. Y esta debe ser calificada manualmente, naturalmente, porque no hay forma de que Moodle pueda calificar algo que es completamente subjetivo. Y aquí, piensen, dice: puntúa como uno. Y eso, pues, está incorrecto. <coughs> usted le debe dar una puntuación mayor: 10, 10 puntos, 5 puntos, ¿verdad? Lo que usted decida. La pregunta calculada. Eh, estas son similares a preguntas numéricas, pero con números seleccionados aleatoriamente. Esto es lo bueno de las preguntas calculadas, porque no va a ser estática. Con un conjunto que pueda resolver el cuestionario, por ejemplo, ¿cuál un auto corre entre llaves la distancia kilómetros en horas? Estos son variables que yo utilizo. Calcule la velocidad. Entonces Moodle te va a permitir. Eh, una vez tú guardes que cu cuánto déjame ver si está por aquí. Ok, míralo aquí. Esta es la fórmula correcta. Distancia dividido entre horas. Si la contest si hace ese car ese cómputo va a ser la correcta. Ok. Y luego eh, más adelante le va a presentar cuánto. ¿Cuántos números va aleatoriamente coger entre distancias? Te da desde 1 hasta 10. Tú le puedes decir desde 1 hasta 100, desde 1 hasta 1.000, los números que tú quieras seleccionar para cada variable. Esta es la misma que calculada, pero a diferencia de que se le presentan alternativas. ¿okay? Aquí está la longitud y ancho, que son números aleatorios también que seleccionan. Miren la preguntita, ¿cuál es, la, ¿cuál es el área de un rectángulo de longitud L y ancho W? Esta es la respuesta correcta. Esta es la fórmula. Llave es igual a la variable que yo utilicé allá, multiplicada por la variable que utilicé, y cierro la llave. Esta es la, esta es la fórmula correcta para calcular la la para contestar la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces, la pone aquí dentro de llaves, le pone que 100%. Para que la pueda ver. La calculada con opción múltiple es idéntica a la anterior, lo único que le va a permitir generar varias alternativas. Miren la misma aquí, digo, parecida, ¿verdad? La longitud y ancho. Esta es la Respuesta correcta y esta es la fórmula que se tiene que poner dentro de llaves. Es igual, indica que es la correcta, la variable, y le pone que es 100%. Como hay tres alternativas adicionales, la elección 2, lo que hacemos es copiar exactamente la fórmula y pongo la fórmula incorrecta. División, suma y recta. Naturalmente, estas tres están incorrectas porque eh, no, son la, no es la fórmula adecuada. Nos va, Moodle nos va a preguntar, y aquí está preguntándonos por las variables, le vamos a dar a siguiente. Y aquí le, le, le pregunta, tenemos la oportunidad de seleccionar desde dónde hasta dónde podemos generar para L un número al azar. Si le ponemos 100, pues hay más alternativas, ¿verdad? Igual para cada una de ellas, para la W, de 1 hasta donde usted decida. Luego nos pregunta esta parte, forzar la generación de todos los comodines, un nuevo elemento ahora, le damos a agregar, ve la fórmula aquí, esta es la correcta, incorrecta, incorrecta, incorrecta y los valores que generó para cada una de ellas que es la que le va a presentar le damos guardar y ahí terminamos esta respuesta anidada es bien interesante es un poquito eh, larga pero nos permite opciones múltiples, respuestas cortas, respuestas numéricas dentro de un pasaje de un texto no le voy a leer todo lo que dice ahí, pero con el ejemplo, más o menos, este, vamos a verlo. Por ejemplo, completo los espacios con la respuesta correcta. La UPRH de Puerto Rico en Macao, digo, perdón, la Universidad de Puerto Rico en Macao, UPRH, fue fundada en el año, que está mal, aquí me pide un número, algo, el símbolo que lo identifica es respuestas múltiples, actualmente la... La UPR se tiene tantos departamentos. ¿Ok? Esta es la estructura de la respuesta anidada que se construye en cada espacio que usted vio. Se comienza con una llave. Este es el valor de la pregunta. Si la pregunta vale 10 puntos, pues usted le escribe aquí un 10. Si vale 2, le escribe un 2. Si es un 1, pues un 1. Luego viene qué tipo de pregunta, para respuesta corta puede utilizar SA y van entre signo sí, con dos puntos al principio y al final, SA, para numerical puede escribirlo completo pero como nosotros somos no tenemos mucho tiempo pues la brevia NM, multi choice, multi choice vertical y multichoice horizontal. Y este sería multichoice barajadas. ¿Okay? La respuesta correcta siempre va a ser precedido de un signo de desigual y coloco inmediatamente la respuesta correcta. Se utiliza este símbolo para un separador entre diferentes opciones posibles opciones, si quiere poner un feedback, que tampoco tenemos mucho tiempo, pero si usted quiere por cada cosa ponerle un feedback, le escribe el signo de número y escribe el comentario, que eso es opcional, y lo termina con la llave. Sería más o menos así, la Universidad de Puerto Rico en Humacao, UPRH, fue fundada en el año, abro llave, vale un punto, respuesta corta, Cierro es igual la respuesta correcta. Cierro la pregunta. El símbolo que identifica es un abro llave, cuesta un punto. Multiple choice shuffles. La correcta es búho. Le doy alternativa: perro, león, tiburón, toro. Esto va a salir en forma de drop down. Actualmente la UPR se tiene cuesta un punto. Es numérica es igual a 16 departamentos. Eh, la respuesta está mal. Describí 64 y 62. Se me olvidó corregirla. Luego le doy decode code para verificar que las preguntas estén bien. Te está eh, indicando que la número 1 es una respuesta corta, que la 2 es multiple choice y que la tres numérico. Y ya, ahora vamos a la acción.